Eh, Daniel, somos todo oídos. Bueno, gracias por todo, hasta acá hemos llegado. Este, fin de la transmisión. <risa> Después de, de tu exposición, mira, me dejas la bala muy alta, así que vamos a ver qué no, no, hemos no. aprendido hoy. Dale, te escuchamos. Bueno, eh, bueno eh, Casa 9, toda la luna en, en Casa 9 y en todos sus... Su su signo. Y comenzamos que con la casa 9 es la expresión del yo y acaba más allá, esta necesita que el nativo se funda con los otros para llevar a cabo dicha expresión. En el caso de la 9 las salidas o la manifestación de esta es hacia afuera y a través de la filosofía de vida que pueda compartir con un grupo o así como eh, en los viajes, el aprendizaje superior es fundirme con las culturas ajenas a la mía y aprender de ellas, donde mis estímulos eh, vivenciales son totalmente consecuencia de lo que los otros me, me provocan, eh, conocer, viajar, conocer otras culturas, más allá de que yo viaje o eh, a través de internet de los libros y demás que me interesa la parte este, religiosa y espiritual el elemento es el fuego y en astrología es considerado un elemento que invita a exteriorizar todo lo que toque. El elemento de fuego, al ser cálido y de naturaleza llamativa por el color de este, siempre va a demostrar o darse a conocer con sus instintos primarios. Es decir, el elemento fuego necesita expresarse hacia afuera, y posiblemente de los cuatro elementos este al igual que el aire sea el elemento que menos complejidad tenga a la hora de expresar lo que está sintiendo. Su naturaleza es casi siempre la misma, es dar luz y calor allá donde uno vaya. El elemento fuego representa las casas que necesitan expresarse. Aquellas casas van hacia afuera. Van directo a la acción, son totalmente extrovertidas. Todo lo que ellas emanan es energía y expresión pura del nativo de, en los tres sectores de su vida. En el propio personal, en el social y en el transpersonal. Es decir, las casas que rigen el elemento fuego son aquellas que por instinto van a salir de uno todo lo que cae en ella está destinado a conocerse, de una forma consciente o inconsciente. Estas casas siempre irán un paso adelante en cuanto se trata de hacer presente en el mundo como individuos, y estas casas en especial, en especial la, la que forman el carácter, la autoestima, el valor que se da uno como persona, así como las que llevan relajadas, y estudian la filosofía eh, las partes ocultas el estudio los viajes las creencias o eh, estar en el extranjero y ahora después de esto bueno vamos a ir a las lunas en cada signo que sería el trabajo práctico de hoy acá dice eh, dos soledades lo que tenemos del profe y lo que yo tomé como eh, libre, digamos, ¿sí? El profe dice que la Luna en Aries son independientes, personas impulsivas, espontáneas y apasionadas. Y yo en mi versión libre puse que expresan de una manera bastante dramática todas sus ideas y creaciones, que son impulsivos y apasionados, y quizá la explicación de que un gran número de dramaturgos nacieron justo cuando Aries se encontraba en la casa 9 de su carta natal. La luna en Tauro son afectuosos, algo posesivas, comprometidas, emocionalmente estables y fieles, algo reservadas y, reazas, y reacias perdón, al cambio. En lo libre, puse es que... Son, pocas, eh, son de pocas inclinaciones espirituales, se centran en lo que traen la vida cotidiana y dan una visión realista de la vida. El nativo evita alejarse mucho de su lugar natal y los viajes no serán su mayor motivación. Son reaces al cambio. La luna en Géminis, era Mildred que había preguntado cómo estaba. La luna en Géminis son inteligentes y lógicas. Curiosas, analizan los sentimientos, necesitan comunicarse y expresar lo que sienten. Eh, son capaces de comprometer las emociones de los demás, de, perdón, de, de comprender las emociones de los demás, prefieren la variedad, los cambios y las nuevas experiencias y sensaciones. Producen de un montón de planes y proyectos, pero tienen la dificultad de de no concretarlos, o de concretarlos en parte. Viajes largos únicamente por razones intelectuales. En los asuntos espirituales tendrán la capacidad de dilucidar y de llegar a la verdad, pero por medio del estudio. La luna en cáncer son sensibles, emotivos, especialmente receptivos a los ambientes son muy susceptibles y cuando se sienten heridas se retiran a un espacio protegido. El estado anímico y las emociones de quienes los, les rodean afectan directamente a su propio estado de humor. Son maternales, protectores, se sienten, bien cuidado, eh, se, se sienten muy bien cuidando a los demás. Sus lazos familiares son fuertes y se interesan por el pasado tienen influencia de las familias en sus planes, proyectos e ideas, la inclinación hacia las actividades espiritual, espirituales o de bien común, notoria predisposición para efectuar viajes largos por razones familiares, viviendas en el exterior y son sensibles y emotivos. En la luna, en Leo, son teatrales en el terreno emocional, alegres, generosas, cálidos, nobles y de gran corazón. Son orgullosas y necesitan ser admiradas. El Leo, soy yo, soy yo. Y le gusta eh, relacionarse con personas importantes y no les gusta pasar desapercibido, Tengo a mi hija en el Leo y es todo ay yo, cómo me queda esto, el pelo para acá, el pelo para allá. Es terrible cómo son estas chicas y los chicos también. Mis sobrinos del Leo. Ellos les sigue el éxito y los honores en el exterior, tienen brillantes ideas y planes. Son individuos que luchan con gran decisión por sus proyectos, planes y objetivos que lo conducen a ser los ejes de los demás y los nativos que confían excesivamente en lo que ellos creen. La luna en Virgo son prudentes sentimentalmente, son personas que evitan dejarse llevar por las emociones, son reacias a expresar lo que sienten, son críticas y analíticas en las relaciones y consigo mismo también, son serviciales y detallistas y cierta obsesión por la salud y la higiene. La estructuración es minuciosa y detallada de los planes y proyectos, ellos hacen únicamente viajes largos por razones de trabajo que dinamizan su capacidad crítica. La razón y la lógica priman sobre sus creencias. Buscan las razones, los pros y los contras en el cambio espiritual. Pero también sí favorecen al servicio espiritual. A la ver, luna... a ver eh, ¿con eso terminamos con la luna en Virgo? Con la luna en Virgo. Bien, hacemos una pequeña pausa para hacer la mitad del zodíaco, pasemos hacemos la, la otra mitad. Eh, Vamos bien, a ver qué opinan en el Zoom. Entrame todo, un Excelente. Muy bien. bien, Daniel, me encantó. Bueno, muchas gracias, Teridene. Bueno, a ver qué te dicen acá en el. Eh... Yo no tengo luna, pero cáncer en 9 y los viajes es eso, siempre viajo para ver a la familia cuando es posible, dice Jordi. Bueno, no tiene luna en casa 9, me imagino que quiere decir, porque todos tenemos luna. En algún lado está. <ríe> y si no, reclamala Jordi. Raiza dice, muy bien, Daniel. Eh, Lili Tietz dice, muy bien, Daniel. Moni dice, fenomenal, Dani, perfecto, bueno. Seguimos, entonces. Tenés el micrófono cerrado, Daniel. Ahí Como estamos hablando, no, no, no te quería interrumpir. Este, no te decía que usted es que guía, así que usted me dice si continúo o no. Sí, sí, continuamos. Bien, continuamos con nosotros la otra mitad. Eh, la luna en Libra. Son personas que buscan la armonía en sus relaciones, algo indecisas emocionalmente, evitan el, el, el enfrentamiento directo y no les gustan los conflictos. Procuran ser imparciales, objetivos y necesitan conocer tantos puntos de vista como sean necesarios. Son sociables y son consideradas y de sentimientos delicados. No les gusta la soledad. La luna en Libra no les gusta estar eh, solos. Eh, en relaciones amorosas y contratos en otros países. El amor ideal está en tierras lejanas. Los conocimientos espirituales llegan con facilidad, pero no luchan por ellos, dejan que lleguen. El arte es un medio de realización espiritual para ellos, para los de Libra que buscan el equilibrio, no es que sean equilibrados, sino que buscan el equilibrio. La luna en escorpio son de sentimientos intensos y profundos, camuflados por un gran control emocional, tienen temor a perder dicho control y mostrarse vulnerables. La intuición para detectar el lado oscuro de las situaciones son personas leales aunque algo rencorosas, se interesan por averiguar lo que sienten y lo que piensan los demás ante lo que piensan ellos. Para este. Son muy, muy eh, cautelosos en este tema de la vida. Primero quieren ver cómo son con ellos para ellos luego abrirse. Una vez que ya se abren, eh, ya cambian. Eh, tienen potencial espiritual... Eh, son individuos que se entregan en un todo para mantener sus ideales, ya sean materiales o espirituales. Los viajes largos que se mantienen en, se mantienen en secretos, viajan y después te enteras cuando viajaron realmente. Tienen un, un potencial psíquico e inclinación para llevar a una intensa actividad espiritual. Vida amorosa y sexual dinamizada en el exterior, van afuera a, a comer. Eh, llegamos a la luna en Sagitario, es de fuego. Necesitan independencia emocional y libertad para explorar territorios nuevos o desconocidos. Son personas alegres, entusiastas, optimistas y espontáneas. De convicciones fisiológica, eh, fisiológicas propias Encuentran el significado de la vida en sus creencias y les gusta influir socialmente. Tienen eh, facilidad para realizar infinidad de viajes al exterior, planes, proyectos e ideas que demandan su inventiva e iniciativa. Alegría en su búsqueda espiritual, fuerza para luchar por sus ideales y necesidad de ampliar sus miras en sus creencias y les gusta influir socialmente. Eh, la luna en Capricornio. La luna en Capricornio, emocionalmente equilibradas, responsables, prácticas cautelosas y difícil de conmover. Su autocontrol y determinación puede hacerles parecer frías, ambiciosas, les gusta el éxito y la autoridad. Pueden presionar a los demás con el fin de conseguir sus objetivos. Necesitan sentirse seguros y estables en el terreno emocional. Eh, planes concretos y concisos. Su viaje solo se presenta mediante un plan o una idea programada con anterioridad. Los periodos críticos en su vida se relacionan con la ejecución de sus proyectos o con, la, eh, con las relaciones con otros países. Disciplina espiritual y necesidades de alcanzar cumbres místicas. La luna en acuario son altruistas, sensibles a las necesidades de los demás, detestan las, las limitaciones y son emocionalmente independientes, desapegados e imprevisibles, valoran mucho mucho la amistad y están dispuestos a ayudar siempre de una forma imparcial. Son desinteresadas y sin ataduras. Les gusta innovar a los atorientes. Tienen apertura y libertad ideológica, capacidad de aceptar o comprender las diversas tendencias filosóficas. Continua producción de planes y proyectos, sus estadías en el exterior les permite desarrollar ideas que transforman lo establecido. Viajes largos o por razones intelectuales o por amor a la libertad. Y por último, bastante rápido, ¿este? Y por último, bueno, tenemos a Pisces, que son sensibles, influenciables, soñadoras y muy compasivas, que se identifican fácilmente con los sentimientos ajenos, a veces ingenuas, románticas, sentimentales y poco realistas son capaces de entregarse a los demás hasta el punto de olvidar sus propios intereses o necesidades. Dedican su capacidad a luchar por la ideología, que se identifican fácilmente con los sentimientos ajenos, viajes imaginarios, engaños y situaciones contradictorias dominan sus ideales. Fuertes creencias espirituales, gran potencial místico que los induce a convertir lo religioso en el motivo de sus luchas. Son pocos, pocos este, realistas. Y para concluir, decimos que las personas con Luna en casa 9 se sienten muy atraídos por todo lo que huele a lo exótico. Es posible que se enamoren de una persona de afuera o que hagan amistad con gente de diversos orígenes. Para ellos los viajes están muy vinculados a las emociones y de alguna manera regresar a un sitio en el que ya estuvieron en el pasado. Esto les despierta en su memoria fuertes recuerdos de las sensaciones que vivieron entonces. Rememoran cómo les hacía sentir las personas que les acompañaron y les hacen un balance de lo que se supuso ese viaje de su vida. Les gusta llevarse souvenirs de sus aventuras y guardan con un cariño muy muy especial. La filosofía y la espiritualidad también les interesa a menudo, y a menudo encuentran las figuras femeninas con mucha personalidad su, fuerte, su fuente de inspiración. Puede que sea una madre, una abuela o una antigua profesora que se convierta en su gurú. La antigua sabiduría del matriarcado no les pasa desapercibido y respetan a la madre tierra, a la Pachamama, como si se tratara de una deidad. Y los días que la luna bueno, transitan en nuestra novena casa, cada mes sentimos la necesidad de expandirnos y disfrutar de la libertad. Las actividades al aire libre están muy, muy recomendadas, al igual que la lectura, al anotarse en un curso, o todo lo que suponga estimular el intelecto y ampliar los conocimientos. Y también nos sentimos más valientes y es posible que estemos más dispuestos a tomar riesgos. Muy, pero muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente! Gracias. Muy, gracias. Bien, muy que bien, Se transpira. Cuando uno está acá, se te apura, se te acelera y no va a jugar le das unas palabras atrás de otras. Y yo trataba de, de calmarme, pero es imposible. Lola, tenías razón no podés parar y no te podés tranquilizar cuando sabes que te están mirando y que está el profe ahí, nuestro gurú, te pones muy, muy, muy nervioso. Así que les agradezco mucho por eso. Para mí pasó muy, muy, muy rápido. Eh, no, estuvo muy bien, estuvo muy, muy conciso. También tu trabajo, cada vez van haciendo los trabajos, o sea, eh, se van corrigiendo a sí mismos. Eh, por eso a mí no, eh, no me asustó ni me asombró eh, que la clase anterior eh, durara cinco horas. Eh, yo sabía que la primera clase iba a ser mucho más larga eh, y que ya... Eh, los que siguen iban a tomar el ejemplo de los anteriores y iban a cortar los trabajos, yo lo que no quería es a ninguno censurarle los trabajos, o sea que cada uno los hiciera como más cómodo se sentía. Pero yo ayer, hoy o ayer, no sé, les contesté un mensaje a Jordi, que le digo, ojalá logre eh, transmitirles, esa pasión por las palabras claves, a mí me apasionan de verdad las palabras claves, porque ustedes piensen por un momento que eh, esto ¿sí? que, que hoy leyeron, que leyeron el otro día, estaban hablando nada más que de un planeta, ¿sí? de un planeta en una casa y en un signo. Está bien, en los 12 signos. Pero cuando ustedes estén atendiendo a la persona en vivo o ahí con la persona adelante, van a tener que hablar de 10 planetas en 10 casas y en 10 signos y en 12, signos, perdón, de 10 planetas en en 12 casas y en 12 signos. ¿Sí? Y las combinaciones entre ellos. Entonces, si no tienen eh, clara las palabras claves, les va a costar mucho más. Todo lo demás es relleno. Yo me acuerdo allá por el año 83, creo que fue 84, uno de los cursos que tomé es el de, eh, el de lectura rápida. Eh, que te enseñan eh, para hacer lectura rápida y comprensiva, ¿no? Por supuesto, no, no leer por leer, digo. Eh, pero una de las cosas que te enseñan es sacarle todos los artículos, o sea, directamente cuando lees, no leer los artículos, ¿sí? Porque se pierde mucho tiempo leyendo los artículos, y en general en nuestro idioma eh, el, el, el género, está dado en la misma palabra sí. entonces eh, se pierde demasiado tiempo leyendo los artículos entonces eso no se lee eh, se lee el sustantivo directamente sí, eh, en lectura rápida y, y esto es lo mismo o sea ahora cuando yo hablo eh, yo le pongo los artículos, porque si no, o sea, eh, eh, eh, sí quedaría feo que yo hablara sin los artículos. Eh, entonces esto es igual. Ustedes tienen que pensar en palabras claves y al hablar dibujarlas, hacerle el poema. ¿sí? Todo lo demás es como yo les mostraba, o sea, un renglón. Sí, yo tenía ahí. Era ese, ese rengloncito que está acá. Eso es luna en Aries. ¿Sí? Y yo a partir de ahí les hablé como dos, tres minutos sobre la luna en Aries en Casa 5. Eh, pero fue todo relleno. Lo que yo les hablé. Entonces, por eso, quiero incentivarlos a que piensen eh, y, y analicen en palabras claves la astrología y después sí, todo el relleno que ustedes quieran ¿Sí? eh, bien, la verdad felicitaciones a Lola y a Daniel igual que a Liana a melissa a Valeria y a Jordi que, que expusieron el sábado pasado eh, el sábado pasado a Liana, indudablemente, que fue a la que le tocó bailar con la más fea, decimos en Argentina, como dicho, eh, no sé si se entenderá en todos lados el dicho ese, <ríe> le tocó bailar con la más fea porque le tocó ser. La primera en exponer, le tocó el hacker, <risas> el hacker el trolls no sé eh, la desorganización de que era la primera eh, vez que hacíamos este tema eh, así que nada no sé si está conectada Liana, no se desconectó ahora de, del zoom estuvo conectada hasta hace un rato ahora no está eh, Así que nada, Eliana, gracias, gracias, gracias por habernos hecho el favor de ser la primera en todo. Voy a dejar de compartir eh, la pantalla, así nos vemos todos y los tengo a todos ahí eh, juntitos. Eh, los que están conectados, que son Tony, Daniel, Lola, Piedad, Trirene, Mildey, Jessica. El que están conectados al Zoom, digo, ¿no? Eh, el resto está conectado al YouTube, que se me mueve. Ah, ahí está. <ríe> eh, bueno, ahí Raiza dice, muy bien, Daniel. Y muy bien, Daniel. Moni dice, fenomenal, Dani. ¿Viste? Ella bien gallega. Bien a la eh, Ahí Jordi dice, bien, Dani, bien excelente Daniel, dice Raiza, Paula dice aquí estamos, bueno, muy bien, muy bien. Eh, en, gracias por sumarse a esta locura de, eh, mía de, eh, de enseñarles de esta manera astrología, pero me parece que es la mejor manera de aprender, la más fácil y la más divertida. Eh, eh, el, el próximo sábado vamos a ver las lunas en casa de aire, eh, o sea, en casa 3, en casa 7 y en casa 11. Eh, el, y el último sábado, que sería el 17, que tenemos así estas eh, clases extendidas, eh, vamos a tener eh, casa 4, eh, casa 8 y casa 12, o sea, las casas de fuego. Eh, ojalá eh, les guste esta manera de de hacer las clases y que podamos hacerlas, a lo mejor no tan largas, pero con lo que viene después, que es cada uno va a elegir, ya eligió en realidad en el grupo de Telegram, eh, ya eligieron un planeta y le hacen las 144 combinaciones posibles. ¿A qué le llamo 144 combinaciones posibles? Bueno, al planeta... En las 12 casas y en los 12 signos. O sea, supongamos que tomaron el sol y entonces dijeron: bueno, sol en casa 1 en Aries, sol en casa 1 en Tauro, sol en casa 1 en Géminis, y así todo. Y entonces después, sol en casa 2 en Aries, sol en casa 2 en Tauro. Solo en casa 2, en Géminis. Así en todo. Esas son 144 posibles combinaciones, pues son 12 casas y 12 signos. O sea, 12 por 12. Eh, ese trabajito, si no lo hacen así con palabras claves, les va a costar mucho trabajo hacerlo. ¿Sí? Eh, entonces, lo primero que, que tienen que identificar para hacer ese trabajo es qué representa el planeta, la generalidad del planeta. O sea, el sol que es. Yo hoy lo explicaba con respecto al ejemplo de Lola que daba las enfermedades en, en la luna. Eh, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Lola para un sol en Aries, para un sol en Tauro, para un sol en Géminis, ¿sí? Porque el sol es el principio vital, entonces el sol marca mucho el físico, que Lola también habló de eso, de cómo son físicamente, ¿sí? Eh, marca mucho el físico, la contextura física, la eh, vitalidad, la fuerza eh, todo, todo eso lo marca el sol eh, Marca también algo de personalidad Pero no es tanto el tema personalidad como el tema físico Es más fuerte el tema físico ¿sí? Que el tema personalidad Igual marca muchas cosas la personalidad Ahora la personalidad en general Está dada por una combinación de los 10 planetas porque eso es lo que hace el individuo. Entonces, cuando hablamos del sol, en un signo estamos hablando de generalidades de la persona. Por eso los astrólogos mmm, más comerciales, porque está muy bien que aparte así sea, no estoy en contra de eso, eh, lo que hicieron fue que las personas conocieran cuál era su sol de nacimiento. ¿Sí? Entonces casi todos sabemos eh, de qué signo somos, si somos Aries, Tauro, Géminis, ahora casi nadie sabe qué ascendente tiene o qué luna tiene, excepto que esté estudiando astrología, ¿sí? pero después es muy raro, yo en toda mi vida, en mis 52 años de vida y con todo lo que anduve por el mundo, yo encontré una sola persona en el mundo, una, ¿eh? encontré, que me dijo no sé de qué signo soy, y esa persona, la verdad es que es rarísimo. Yo me quedé, digo, me estás haciendo una broma. ¿Cómo no, no sabes de qué signo soy? Eh, ¿de, qué, ¿De qué signo sos? Esa persona había nacido en una familia eh, de una religión muy especial, de los testigos de Jehová. Y, y si bien había salido, o se había ido, pero claro, no... no no se hablaban de esas cosas en su casa, ¿sí? Y entonces no sabía de qué signo era. Pero después, en, en general, todo el mundo sabe de qué signo es. Ahora, no sabe, en general no saben dónde está la Luna, dónde está el ascendente, dónde está Mercurio, dónde está Venus, dónde está Marte, sí en su carta. Entonces. ¿Por qué en astrología se hizo eso? Y porque en general con el sol es con lo que más identificado nos sentimos. ¿Sí? Es una, de alguna manera, eh, una forma de personalidad. Ahora, si uno se pone a leer todo lo que representa tu signo, seguro con muchas cosas vas a decir, no, yo no soy así. Yo soy así, pero no soy de esta otra manera. ¿Por qué? Porque en realidad el individuo es una combinación de 10 planetas, 12 signos y 12 eh, casas astrales. Eh, no es nada más que el Sol. Entonces, el que agarre el Sol tiene que saber eso. El que agarre la Luna tiene que saber que a lo que tiene que enfocarse es a los sentimientos. ¿sí? El que agarre Mercurio tiene que enfocarse en el conocimiento, en el estudio, en la comunicación. El que agarre Venus en el amor, o sea, la forma de amar y la forma de... Eh, hacer plata. Porque eso es Venus. Es el amor y lo material. Eh, el que agarre Marte, ¿sí? la energía viva, digo yo. Es el dios de la guerra, pero también es la energía positiva, es, eh, o sea, el polo positivo, es el masculino, es el... Eh. Entonces, el que agarre Marte sabe que... Es cómo la persona encara la vida. Es qué tanta energía le pones a una cosa en particular. ¿Sí? El que agarre eh, Júpiter va a saber que ahí, ese punto donde está Júpiter, es donde todo se expande, donde se hace más fuerte. La, los, los beneficios y los conflictos también ¿Sí? o sea todo se hace más grande, ¿Dónde está Júpiter eh, ¿Dónde está Saturno sabemos que es una enseñanza siempre es una enseñanza siempre eh, es algo que tenemos que aprender es casi kármico Saturno es casi como que vinimos a aprender eso ¿sí? y entonces por las buenas por las malas casi siempre por las malas porque Saturno es eso por eso le llamamos el gran maléfico sí donde tenemos Urano cómo vemos el futuro sí cómo nos proyectamos hacia el futuro donde tenemos a... con una salvedad cuando hablamos de los planetas exteriores es mucho más importante la casa que el signo donde está. Porque el signo va a marcar generaciones completos ¿Sí? Completas. Eh, donde tenemos Neptuno. ¿Cómo soñamos? ¿Con qué nos ilusionamos? ¿Cuál es nuestra ilusión? Pero, perdón, Marce, como es el tema de los planetas interiores, después de Saturno, ¿no? De Júpiter. Júpiter y Saturno no son ni interiores ni exteriores, son fronterizos, eh, están defendiendo, haciendo una frontera, no. defendiendo que no entren asteroides, meteoritos y todas esas cosas a la Tierra, eh, se los comen todos ellos. <ríe> eh, eh, ¿Y exteriores después de Plutón? No, exteriores es Urano, Neptuno y Plutón. ¿Sí? Entonces Urano, ¿cómo nos proyectamos hacia el futuro? Eh, ¿Cómo vemos el futuro? Eh, Neptuno, ¿cómo soñamos? ¿Sí? ¿Qué tan soñadores somos? ¿Con qué nos ilusionamos? Y Plutón, es dónde tenemos que hacer un o dónde se va a dar ese cambio profundo en nuestra vida. Ese antes y después que en todas las vidas de todos los seres humanos existe. No hay ningún ser humano que, no, que pueda decir, ah, yo mi vida fue siempre igual. No hay ninguno. A todos, en un momento, sí hicimos un clic. Algunos lo hicieron antes, vieron que dice, ah, este es un adolescente pero es súper responsable, seguramente ya hizo el clic. ¿Sí? En su adolescencia. ¿Sí? Otros nada fuimos locos por más tiempo hasta que saturno nos agarró los 30 años pasó y dijo pero mira te va a pasar esto esto esto y esto y ahora vas a querer el ser estable <risa> ¿Sí? eh, nada y a otro le da a los 40 y a otro le llega a los 90 con la tercera vuelta de, de saturno cada uno sabe sí eh, pero, pero, pero... Disculpe, creía que estaba sí. hablando el que daba el clic, era Plutón. Estaba hablando de Plutón, sí. Eh, lo, que dije, lo que pasa es que Saturno es el gran maestro. Generalmente, eh, el, ese cambio profundo que hace Plutón, que te da Plutón, en esa casa donde cae Plutón más que en el signo, porque el signo sí marca una generación de veintipico de años. Eh, entonces, eh, ese cambio profundo generalmente está dado en alguna vuelta de, Pluto, de Saturno porque Saturno es el maestro, por eso hacía referencia a Saturno. ¿sí? A lo mejor confundí, ahí no tendría que haber dicho, perdón, Mildred. Eh, bueno. Ok, gracias, dice Mila. Eh, ¿Entienden cómo es el trabajo a hacer? ¿Sí? Perdón, Marcelo, de Neptuno, eh, ¿cómo era? Que no te entendí bien. Neptuno, el, el, ¿dónde soñás? ¿Con qué soñás? ¿Con qué te ilusionás? ¿Sí? Es la ilusión, es el sueño, es, es también. Es el yo más profundo, sí. Por eso también ahí está el campo de lo onírico, o sea, de los sueños. ¿sí? De, de los sueños, no solo lo onírico. Eh, decía Freud que no es nada más cuando te dormís y soñás. Que también es cuando vas caminando y vas soñando con algo, ¿sí? Eh, también eso es onírico. No necesariamente cuando estás dormido. Son los sueños que uno tiene o los planes que va eh, elaborando, ¿no? Sí, la sí, crianza. sí. Claro, con lo que te ilusionás. ¿Sí? Bueno, gente, gracias por haberme acompañado. No sé por qué se cortó acá. Ah, porque se le acabó la batería a las cosas. <ríe> eh, oh, bueno. Silvi, Leti dice, hola, disculpen la tardanza, trabajé en casa hasta ahora, uy, uh, pobre Silvi. Bueno, gente, gracias, gracias, gracias por esto, me, me siento súper bien, súper contento, eh, veo que se están entusiasmando y, y me encanta que así lo hagan. Gracias también por toda la participación que tienen en el grupo. Me encanta cómo lo están llevando adelante el grupo. Los leo siempre, leo todos los mensajes. Eh, y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora. Y, y el lunes, ya les digo, en los grupos de Telegram, una hora antes que de costumbre. No sé si quieren abrir los micrófonos y saludar no, bueno, quería dar las gracias, y ya te digo, eh, esto es todo gracias a vos, al tu centro astrológico Astro Chayrón, y bueno, y a esta gente que también pone toda la, la muy buena onda de estar, y y de todo el, el equipo, la verdad que uno se siente como en casa, y cuando hice esto, que te acuerdas que el otro día te decía no encontraba, bueno, encontré más o menos como para empezar a armarlo, y ahí dije, ah, por acá iba más o menos, pero... Haciéndote caso a lo que vos decías de eh, las palabras claves. Es muy, muy importante Perfecto. y cuando te pones nervioso, las palabras claves te vienen y te salvan. Sí, sí, sí. Es de todo, una frase, es verdad. A Haciéndote ver, de Lola. el corazón te, te agradezco. Gracias a vos también. A ver, Lola, que levantó la mano. Solo darte las gracias a ti y a los compañeros. Y bueno, muy agradecida por los comentarios. Nada más, solo eso. Y bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias a vos, Tony, A ver, que abrió el micrófono. Bueno, muchas gracias a Lola y a Daniel que nos han dado una clase. Bueno, y a ti, por supuesto, porque tú siempre lo haces. A ellos les escucho menos. Pero que es verdad que lo de las palabras clave es un antes y un después. Y efectivamente por ahí tienen, tenemos que seguir, es verdad. A mí me ha cautivado, la verdad es que de ahora en adelante procuraré desarrollarlo de esa forma. Ojalá. Gracias, gracias a vos. Bueno, gente, les mando un abrazo. A ver, Mildred, ¿quiere decir algo? ¿Cambiar el micrófono? Saludarlos y darle las gracias. Gracias, gracias a vos. Bueno. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme, los quiero mucho. Y nos volvemos a encontrar el lunes entonces. Y el otro sábado y el miércoles. Que... Ah, el miércoles terminamos con Plutón. Eh, Plutón en eh, todos los signos. Gracias y felices Pascuas. Ah, felices Pascuas, cierto, que mañana es Pascua. Sí, Yo no soy verdad. muy católico, pero. Marcelo. Sí. Plutón en todas las casas, no en los signos. En las casas, tenés no razón, estoy en cualquier lado. ¿eh? ¿Cómo Tony, qué ibas a decir? No, que no estaba yo clarificado. Urano ya lo hiciste, ¿verdad? ¿Eh? Urano ya lo hiciste en todas las casas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ya está hecho. Sí. Es el vale. video 36, si no me equivoco. Ya Muy lo bien, tengo. Perfecto. Bueno. Hasta la próxima, chau, chau, chau, chau, chau. A ver, voy a, voy a cortar primero la transmisión de terminar emisión, finalizar, porque esto después lo puedo editar, pero, y ahora sí, corto acá. Chau, hasta la próxima, gente, gracias.